el proceso de pilotear un avión es increíblemente fascinante en términos de los procesos mentales requeridos es decir, cuando uno está piloteando el avión y uno quiere que vaya hacia la derecha pues hay un control que se ajusta hacia la derecha y cuando el avión está alejándose de uno y uno quiere ir para la izquierda pues uno mueve esa palanca hacia la izquierda sin embargo es distinto cuando está acercándose el avión a uno cuando se acerca si uno quiere que vaya a la izquierda tiene que darle a la derecha y si uno quiere que vaya a la derecha lo tiene que mover hacia la izquierda porque si no va a tener el avión yendo en la dirección contraria que uno quiere qué pasa cuando uno se confunde y cuando el avión está llegando a uno y uno no hace el ajuste debido en ese proceso mental entre ir y venir. Cuando viene hacia uno y uno no hace el control correcto, si uno ejecuta el control correcto, en este caso el avión quería que fuese para la derecha y lo estaba haciendo a la izquierda, ejecuté mal, pues mira, choqué. Choqué y es natural que choque porque no hice el ajuste correcto y este aprendizaje fue importante.